Gracias, Álvaro. Hola a todos. Bienvenidos. Yo soy Lilian López y esto es Mundo Sonoro Miami. Mundo Sonoro Miami tiene como objetivo principal documentar y registrar todo aquel desarrollo de la vida de los músicos y los artistas. El día de hoy nos vamos a conectar en esta misión con Venezuela, para conocer la historia de Álvaro Carrillo Rodríguez. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Lilian, muy muy bien, agradecido por, por la invitación. Gracias por estar aquí Álvaro. Álvaro y yo nos conocimos hace unos años cuando cantábamos en la agrupación Camerata Barroca de Caracas dirigida por la maestra Isabel Palacios y después de muchos años nos volvemos a encontrar para esta entrevista. Álvaro, esta es una um, descripción que conseguí de ti, me vas a decir si es cierta o no, pero te describe como un bajo barítono venezolano. Él creció en el 23 de enero, una parroquia donde impera la música latina como la salsa y viene de una familia de pocos recursos donde no hubo ningún músico que le sirviera de ejemplo o referencia. Pese a todos los obstáculos, debutó en Italia en el Teatro Comunale Luciano Pavarotti de Módena, de la mano de la maestra Mirella Freni y el director italiano Aldo Sicilio. ¿Es cierto? Sí, sí, totalmente. Eh, voy de, de atrás hacia adelante. ¿no? En el, el, el, el 2009 creo que fue que tuve la oportunidad, junto con otros otros colegas venezolanos de ser, de ser becados para ir a, a realizar unos estudios que después se vieron interrumpidos pero estuvimos allá eh, casi dos meses intensivos, viendo clases con la maestra Mirella Freni, entre Módena y, y Viñola, que es un, un pueblo que está cercano a, a Módena y eh, al final de, de esto en el mes de diciembre realizamos un, un concierto, una gala de ópera que, con alumnos de, de ella de, de, de otros países y, y y varios de los venezolanos que estábamos en el curso, y bueno, fue allí en el Teatro Luciano Pavarotti, que es el, el, lo mismo que el Teatro Comunales de, de, de, de Módena. Eh, y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Pues haber compartido todo ese tiempo con la maestra, haber podido preguntarle muchas cosas, haber tenido de ella. Creo que lo más bonito es que, eh, aunque, aunque pueda sonar irreal, porque, porque, digamos, bueno, yo no he hecho una gran carrera, y, y pero. A ver, que ella haya sido la persona que más ha creído en mí, eso, eso es lo que me queda, lo que lo, lo más importante que me queda. ¿sí? Y que me lo haya dicho, además, delante de todo el mundo, eh, eso fue una experiencia bellísima. Ella me hizo cantar un especial de la RAI, donde la entrevistaron a ella, eh, y fue, me, me obsequió un, una, un abrigo que era de su esposo, Nicolai y Esa fue una cosa bellísima, bellísima, una experiencia de esas que cuando uno dice, a pesar de lo difícil que es esta carrera, claro. es, es una cosa que es, que es casi de locos, casi para locos, pero ese tipo de momentos son los que uno dice, es que ha valido la pena, no importa todo lo que haya tenido que pasar, pero ha valido la pena. ¿Eh? Y bueno, el, lo que decías de, del 23 de enero, totalmente cierto, yo, yo crecí allí, y allí lo que se escuchaba era salsa, que fue lo que, lo que yo empecé cantando. Entonces, vamos a la primera pregunta, porque la primera pregunta de esta entrevista comienza preguntando, ¿cuándo y por qué comienzas en la música? En la música, yo creo que siempre quise, lo que pasa es que como, como tú bien lo dijiste, en mi familia no hay ningún músico, pero na, ni siquiera alguien que, no sé, que tocara el cuatro por pa, pa, pa, la fiesta, nada, nada, nada, absolutamente nada. Entonces allí todo el mundo es o abogado, o médico, o publicista, las profesiones tradicionales. Claro. Entonces, claro, yo desde pequeño, yo me acuerdo, eh, eh, eh, porque esto es una cosa que mi mamá también lo cuenta, a mí me costó mucho hablar, sí, yo tenía ya, yo no sé qué edad, tres años, algo así, y yo no hablaba, no hablaba, no, no, no decía una palabra, y antes de hablar yo cantaba, y entonces, y cantaba, me acuerdo, me acuerdo, y además me cuenta eh, canciones de Simón Díaz, y eso, o sea, ahí es que pudieron saber que yo no era mudo, ¿no? porque primero pensaban que era mudo, pero de repente empecé a cantar, y, Ay, qué... y bueno, siempre me gustó, siempre fue, para mí el canto era una cosa, yo, yo recuerdo desde de pequeño encerrarme en, en una habitación de, de un tío que es musicalizador y ha trabajado para las emisoras más importantes del país toda su vida y entonces él tenía una colección enorme de discos y tenía la tecnología, o sea, uno de las primeras personas que tuvo un reproductor de estos de, de compact disc, fue él, ¿no? Porque él era el musicalizador en la radio y a él las disqueras le enviaban las, los materiales así como regalo para que, tratando de que, de que él los tomara en cuenta. ¿no? Y entonces yo me encerraba en su cuarto cuando él estaba trabajando y me ponía a escuchar todo eso y me ponía a cantar sobre todos esos discos y pasaba horas y horas en eso. Entonces, sí, eh, yo creo que siempre, siempre quise cantar. Ahora, en mi, en mi familia no se dieron cuenta de eso, no, no, no, porque no era parte de, digamos, de, de la cotidianidad. Claro. que, que, que fuese artista de ningún tipo. Entonces, eh, ya cuando yo, yo de hecho jugaba béisbol, estuve a punto de firmar al profesional acá, y, o sea, wow. mi historia iba por otro lado, sí. totalmente por otro lado. Y ya estando en la universidad, eh, alguien me, me, me yo, yo cantaba como siempre, así por cantar, y alguien me, me, me dijo que, que yo no debería desaprovechar la voz. Y entonces, bueno, comencé eh, con un grupo de gaitas de la universidad. Y entonces allí, bueno, empecé a dar mis primeros pasos. Yo me acuerdo que yo cuando fui a hacer la audición, me pasó algo muy cómico porque yo, yo empecé a cantar. Eh, y ellos, ellos me escuchan y, y se miraban, se miraban entre sí como que, ¿qué es esto? Qué? O sea, y claro, yo no sabía que yo estaba cantando en, en, en otro octava, claro, yo estaba cantando la grace y comencé algo como, en todo tiempo, cuando la calle sale por allá abajo, y ellos se miraban así porque yo no, yo no sabía identificar eso de, de, de las octavas, de las, nada, nada, nada. Y bueno, eh, después de eso, eh, a, a unos meses después yo estaba, cosa que es costumbre en, en el 23 de enero, que la gente no escucha música para, para ellos mismos, sino que uno pone, la gente abría las ventanas o las puertas, ponía las cornetas y la música para todo el mundo. Ah. Y entonces yo no ponía música, sino que me ponía a cantar yo, a cantar salsa. Y un día me tocaron la puerta mientras cantaba y yo pensaba que era que alguien iba a reclamar o algo y resultó ser un, el, el hermano de una vecina que tenía una banda, una orquesta de salsa, y me estaba pidiendo que si, si yo quería formar parte. Y entonces por ahí empecé a cantar salsa, eso fue cuando tenía como 18 años, algo así. Eh, así que y yo pensaba que me iba a dedicar a eso, yo cantaba en el coro de conciertos de la UCB con Oscar Galeán, y lo que me gustaba era la música popular, la salsa, la gaita, eso, eso era lo mío. ¿Sabe? De hecho, cuando yo entré a la Camerata Barroca de Caracas, que fue cuando te conocí, yo no tenía, en mi cabeza no pasaba estudiar canto, ni estudiar música, ni nada de eso, porque yo, yo estaba estudiando ingeniería en la UCB, y, y la música que me gustaba hacer era esta música popular, que, que bueno, se trata más de talento, no necesitas una formación, eh, un background musical tan grande para, como el que necesitas para hacer ópera o, o, o canto lírico en general. Claro. Entonces... Eh, digamos, en ese momento que tú, que tú me conociste, yo no tenía idea de que yo de verdad me iba a dedicar profesionalmente a esto. Y yo entré allí si, simplemente porque una amiga eh, me convenció, me decía, pero ¿por qué no entras aquí? Porque veía que me gustaba la música. Es decir, yo cantaba allí en Camerata y nadie tenía idea, ni yo mismo, de que después yo me iba a, a poner a estudiar. Porque yo empecé a estudiar canto formalmente como cinco años después de eso. Ok, entonces, de esa manera tú pasas del canto popular a la ópera, cuando empiezas a estudiar canto formalmente. Es sí, decir, eso fue ya como en el año 2005, algo así. Eh, yo estaba en un grupo que se llamaba, un, seguramente lo conociste, un grupo vocal síncopa que dirigió cargalián Galeán. han oh, oh. pasado grandes cantantes como Codia Agüero, José Mena, de, todo, todos ellos pasaron por allí, ¿no? Cristian okay. Grace... Te vi en un concierto en la UCB, creo que te vi en un concierto en la UCB donde ellos cantaron y acorde el grupo que yo cantaba, también estaba allí, era un festival, creo que... Ah, seguramente, seguramente, sí. Eh, creo que eso fue en, el, en el, la sala de conciertos, sí. creo, creo que fue en la sala de conciertos de la UCB. Exactamente. Sí. Y entonces, claro, yo entré sustituyendo a Christian Greises, que es un gran arreglista, gran músico, y él se, iba, se fue del país... Y entonces yo entré sustituyéndolo a él. Y bueno, eso, de nuevo, yo estaba, mi, mi, mi mente estaba en la música, en ese momento la música pop. Ya no era la salsa como tal, ya no era la gaita, pero era la música pop. Y claro, yo empecé a ver, habría cosas que no me gustaban. Por ejemplo, este asunto de que en el pop el, el aspecto físico es exageradamente importante. Y no se trata de que, te, que tengas un buen físico, de que te veas bien, sino que hay una producción muy grande y yo no nací para eso, o sea, yo, yo está bien, yo no voy a andar como un loco por allí, pero tampoco me voy a pasar horas ahí frente a un espejo acomodándome cada pinchito y cada cosa, no, no, no lo voy a hacer, no iba conmigo. Y entonces, claro, yo, yo empezaba a ver, y la gente me decía, ¿por qué cantas como Pavarotti? ¿Por qué cantas como Pavarotti? Y yo decía, ¿por qué me dicen eso? Entonces, claro, bueno, después con, con el tiempo, estando en, en, en uno de estos coros, hubo gente, como la maestra Laura Alonso, que... que que bueno, que me dijeron específicamente, tienes buena voz para cantar eh, lírico, deberías estudiar. Yo no les hice caso al principio, pero ya luego, eso cre creo que fue en 2005 que yo comencé eh, con la maestra Sara Catarini. Y, y bueno, ella, una formación extraordinaria. Con, con ella eh, no estuve tanto tiempo efectivo. Es decir, yo estuve como dos años con ella, pero la frecuencia de, de, de clases no fue muy grande. Pero con ella aprendí toda la, la base. Eh, Digamos que, que lo que ella me enseñó ha sido de, de verdad valiosísimo porque a pesar de que yo he aprendido mucho con profesores en Estados Unidos como Mark Oswald, por ejemplo, que es un gran, gran profesor súper reconocido del programa del, del MET y, y, y casi que cualquier profesional que tú ves por allí cantando en el Metropolitan se chequea con, con él. Eh, gente como Débora birba la misma maestra Mirella Freni. He estudiado con gente así, pero lo que, lo que aprendí con, con la maestra Sara Catarine es como que, o sea, eso, no lo, no, no, eso va a estar siempre. O sea, es algo, es la base de, de, de, lo, de lo que sea que yo haga. Qué bello. Qué lindo lo que dices, porque ella fue mi maestra también, y yo opino, igual que tú, que ella me dio esa base para, para comenzar a cantar. De, en, todo, en muchos aspectos. Pero no te quiero interrumpir, vamos a seguir. ¿Me puedes nombrar quién o quiénes son aquellas personas ¿Qué han influenciado en tu carrera como cantante y de qué forma lo hicieron? Mira, en la carrera como cantante, ¿te refieres a como cantante ya lírico? Sí, claro, en todo lo que ya has venido haciendo, cantando en, en grandes festivales, eh, ganador de varios premios importantes. Sí, fíjate, yo, yo tenía muchos modelos de, de, antes de estudiar canto, Uh -huh. eh, uno, yo recuerdo haber comprado unos CDs en, en una tienda que ya creo que ni existe y, y, y, y eran unos CDs como que digamos de una línea económica, pero era de, de la DECA, Dolce Grammo, Fond, todas estas disqueras. Y uno de los, de los CDs que compré, yo, yo compré dos CDs, que uno era el Carmine Burana de Karl Orff y otro era un, una selección del líder de, de Schubert en los dos, en ambos, el, soli el barítono solista de ambos era Dietrich fischer dieskau Y yo, de hecho, yo, a, a mí siempre me, me, me han dicho, eh, la, la, la gente que sabe del medio, que yo tengo muy buen alemán. Y yo no sé una palabra de alemán, pero la dicción es muy buena porque resulta que antes de yo estudiar canto, yo tenía ese libreto de las canciones de Schubert y yo empezaba a escuchar los discos de, de fischer dieskau y entonces iba haciendo la relación, de cómo se, la, la, la relación entre lo que se veía escrito y lo que se pronunciaba. Y entonces imagínate tú que tener como maestro de fonética a, a fischer Discount claro. Entonces eh, yo creo que esa fue mi influencia más grande. ¿sí? Okay. Y luego están, eh, yo, yo creo que yo en otra vida fui tenor o algo, porque yo siempre he tenido predilección por la voz del tenor, y yo escuchaba todos los grandes del pasado, ¿sabes? Miguel Fleta, y Ramón y todo este tipo de voces que a mí me encantaban. Y, y, y yo pensaba en algún momento, porque además algunos profesores me lo llegaron a decir, que pensaban que yo era tenor. Entonces, bueno, yo escuchaba y me ponía a cantar sobre esas grabaciones de tenor, imagínate. O sea, eh, tenía la, la, la, la extensión, aunque lo estaba cantando mal, pero bueno, llegaba a las notas. no Y entonces, bueno, yo cantaba y me pasaba rato cantando sobre eso. Entonces, mi, mis influencias han sido, sobre todo, esas, no, yo, yo, yo, esos tenores, grandes tenores del pasado, y Dietrich fischer dieskau O sea, era, era, era como que lo, lo, lo, los cantantes que yo, yo tenía de referencia. ya Ahora, luego, aquí en Venezuela, eh, mis dos primeras, eh, digamos, las dos, los, los dos primeros cantantes que yo escuché del, del género lírico, que me llamaron la atención, fueron en un Carmina Burana justamente, que canté como parte del coro en, la, en el aula magna de la UCB, okay. el barítono solista era un barítono americano que se llamaba John Koch, que era extraordinario, extraordinario. Era una técnica increíble. Yo cuando escuché aquello, yo, yo, yo decía, yo quiero sonar así. Y la soprano era la maestra Sara. Uh -huh. Y yo me acuerdo haberme le acercado a la maestra Sara y ella haber sido muy amable y, y hasta me dio su teléfono. Yo la llamé, después de eso fue que yo dije, voy a, entonces la, la busqué, porque me gustó mucho su trabajo en el Carmen Aburana. De hecho, yo hasta ahora, a pesar de que yo he cantado con colegas extraordinarios eh, como Ninozka Camacaro, por ejemplo, que, que, que esa, esa, esa obra la hace extraordinaria, pero yo no he escuchado todavía de verdad una mejor versión del Carmen Burana que la de la maestra Sara Catarina O sea, yo, wow. yo, Y en estos días, porque a veces la memoria traiciona, pero en estos días la, la gente de las Corba Cantorum de, de, de Venezuela publicó en su canal de YouTube una versión con, con la maestra Sara y Juan Tomás Martínez, y Julio, Julio Salazar, es el contratenor, y escuché y, y, y no, o sea, mi memoria no me está traicionando. Es la mejor versión, la mejor soprano que yo he escuchado cantando de esa hora, es la maestra Sara. ¡Qué bello! Vamos a hablar entonces ahora dentro de la ópera. ¿Qué rol suele tener el barítono normalmente? Generalmente eh, eh, hay algunos estereotipos que son donde, donde se centra. A veces se sale un poquito de allí, pero por lo general es o el, el malo, o es el papá, o es la autoridad. ¿Sí? Okay. Es casi siempre o un, o un villano, o un rey, o un dios, algo así, o sea, eh, eh, son, son esas las la, la mefistófeles. Ya, o sea, y en mi caso, el bajo varito, lo ¿no? que tengo es ese rango un poquito hacia los dos hacia los dos lados. ¿no? Entonces, a veces, eh, lo, lo, eso el mefistófeles o, o Felipe segundo en el don Carlos o en el mismo don Carlos. Entonces, está Rodrigo, que por ejemplo, sea uno de los casos donde se sale, porque ahí es un personaje súper noble. El Rodrigo es un personaje que, que se sale del parámetro normal del varito, ¿no? pero también está en algunas referencias. Como el, el barbero de Sevilla, el Fígaro, que entonces es el, el, el, ese personaje bonachón, sabe extrovertido, que ese es otro de los, de los digamos, de, de esos arquetipos donde encaja la voz del barítono generalmente. Álvaro, has cantado en óperas y has cantado en recitales. ¿Cuál de los dos prefieres cantar o los dos te gustan? Los dos me gustan. Lo que pasa es que, fíjate... Yo, y esto me da un poquito de pena admitirlo, decirlo, porque, porque bueno, yo sé que no es el deber ser, pero a mí, a mí yo soy una persona muy maniática con, con, con, la, con la calidad, es decir, yo, yo sé que yo estoy muy lejos siempre de alcanzar algo parecido a la perfección, pero lo cierto es que cuando yo estoy en la preparación de un concierto o de, de, de cualquier presentación, yo trato de llegar a eso. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar a eso. Entonces yo soy muy malo trabajando en equipo, porque cuando me consigo colegas que no tienen esa misma ética, eso a mí me desmoraliza y me hace molestar. Entonces yo me he dado cuenta que yo, yo funciono mucho mejor en el, en el, en el mundo del recital. Claro. En el recital yo soy el, el único responsable del, del resultado voy a ser yo. Y, y mi pianista que, que va a estar allí tocando conmigo. Eh, claro. Entonces, y yo he tenido la gran suerte aquí en Venezuela de trabajar con el maestro Carlos Urbaneja, que es con quien hago todos mis recitales. Maravilloso. Entonces, claro. Eh, eh, recientemente también eh, trabajé con un muchacho muy joven, Mario Reyes, Mario Daniel, Daniel Reyes, que es extraordinario también, pero con él he trabajado una sola vez. En, en, por lo general, yo trabajo con el maestro Carlos Urbaneja. Maravilloso. Fuerte. Entonces, claro. Él tiene esa misma ética que yo, o sea, él, de hecho, tal vez el maestro más magnético que yo, de que, de que a él no se le puede ir una sola notita equivocada porque eso lo va a atormentar todo el concierto. Entonces, la preparación es mucha. Más allá, habrá gente que le encanta, habrá gente que no le guste para nada lo que yo estoy haciendo, pero la ética de, para preparar eso que, que, que van a escuchar, cada vez que yo me pare en el escenario, hay mucha mística, mucha ética. Eh, un, un respeto tremendo por el público. Nunca, nunca me voy a parar en un escenario a cantar algo que no sé qué estoy diciendo, a, a, a decir disparates fonéticos, a cantar en, en, en francés y que, y que suene cualquier cosa. No, eso jamás lo van a, lo van a ver de mí. Eh, de mí no van a obtener tampoco la gran voz. Eh, yo no soy el que suena más duro, yo no soy el, el, el que tiene la voz más bella, no, eso no lo van a tener de mí. Pero toda la parte de la preparación en lo musical, en lo fonético, en los idiomas, saber lo que estoy diciendo, todo eso sí lo van a tener. Entonces, claro, eso me he dado cuenta que yo funciono mejor trabajando solo, lamentablemente, o en equipos pequeños. ¿eh? Entonces, lo cual no quiere decir, yo he tenido suerte de trabajar en elencos maravillosos, ¿no? eh, donde yo me siento chiquitico. Eh, eh, cuando yo debuté en 2017 en Colombia, o sea, yo hice mi debut como en 2009 en, en Italia pero bueno, eso fue, eso fue un pequeño debut en el sentido de que estábamos como estudiantes no era un debut profesional pero en el 2017 ya se fue un debut profesional en Bogotá era un hotelo de, de Verdi y entonces el, el, la producción era de este gran regista Billy Decker que, con quien tuve la suerte de trabajar, él estuvo allí o sea, la puesta era de él y él estaba allí y Hillary Griffith, un gran director que, que dirige el Royal Opera House, era el director de orquesta. Y yo hacía el montano, un papel pequeño. Eh, y, y la gente que yo, con la que yo trabajaba, lo, los cantantes solistas que estaban allí, me, me hicieron sentir, o sea, no desde el punto de vista negativo, pero yo me sentía así, chiquitico, porque era, el nivel era enorme, enorme. Y entonces yo, yo en esa producción yo crecí, como si me hubiesen puesto levadura. Yo crecí, porque claro, era o crecer, o me quedaba allí en el intento, y, y, y me fue muy bien, y de allí salieron muchas cosas, que, que, que lamentablemente todo se ha visto interrumpido por, por, por, por varias cosas. Ahorita lo de la pandemia, y un poco antes, bueno, aquí en Venezuela, para, para quienes no lo saben, pues te, hemos tenido ciertos problemas con todo, todo este asunto de, de los pasaportes, de la, entonces, bueno, eh, eh, todo eso truncó un poquito lo que, venía, claro. lo que venía siendo mi carrera fuera de Venezuela, y bueno, en este momento, obviamente, detenida por completo, porque... Porque no Ya no, todavía, porque eso es una, eso viene más adelante. Vamos a hablar, dime primero, yo sé que debutaste profesionalmente en el 2006 en el rol de Maceto de la ópera Don Giovanni de Mozart bajo la dirección de Gustavo Tutamer. ¿Qué recuerdas de una anécdota de esa primera, de esa primera vez? Sí, debo aclarar que antes de eso había hecho una producción, el mismo Maceto, con la maestra Isabel Palacio, pero no era una producción profesional. Era estudiantil totalmente, nosotros no cobramos por eso. Yo, entonces, era, era como una especie de, de academia, ¿no? ¿Ah? Era, era un, un, montaje, un montaje académico. Ahora, profesionalmente, sí, en el 2006, eh, y sí, a mí, a mí lo, lo curioso, además de ese 2006, es que yo ni siquiera hice audición. A mí me llamaron me llamaron a decirme que el maestro Dudamel me quería escuchar. Me faltaba más esto. Él me escuchó y maravilloso. Nos vemos mañana. Y entonces, bueno, genial. Allí tuvimos la, la, la suerte. Yo trabajé con cantantes venezolanos de, de, de, de muy alto calibre. Estaba Luis Sarmiento haciendo el Leporello. Estaba Dorian Lefebvre haciendo la Doña Ana. O, sí, Doña Ana. Eh, estaba Gilberto Bermúdez, como, como Don Octavio, y estaba yo como Maceto. Los otros personajes, incluyendo el Don Giovanni, la Serlina, la Doña Elvira y el Don Giovanni, eran eh, eh, traídos de fuera. Eh, venía eh, eh, El barítono era americano, y las otras dos cantantes eran de Viena. Ah, y, y el comendador era Meir Herrera. Eh, y bueno, el, la, la, la experiencia tremenda de... Eso, de poder compartir por primera vez, porque hasta ese momento yo había cantado solamente producciones estudiantiles, y en ese momento es una producción profesional y compartiendo con estos grandes eh, colegas venezolanos, con mucha más experiencia que yo, pero además con estas personas que venían de otro... De, otro, de otros países de otro, Digamos de otra liga Entonces, eh, por ejemplo, llegó a pasar a cosas Y que me perdone el maestro Dudamel por, por lo que voy a decir, pero bueno Me acuerdo que en, en uno de los primeros ensayos eh, Él citó a las 8 de la mañana Eran las 8 y 5 Y él no había llegado Y los cantantes estaban molestos Los que venían de afuera, estaban así como o sea, ¿qué, ¿Por qué no hemos comenzado? o sea Nos citaron a las 8 de la mañana y, o sea, Ahí yo empecé a ver esa cosa que después me llevó a tener La ética de trabajo que tengo, que es que que es que, bueno, eh, obviamente habrá, habrá razones por las que uno no pueda llegar a tiempo en algún momento de su vida algún algún compromiso pero, pero darse cuenta que eso es algo muy importante en el, eh, para un profesional de nivel internacional ¿sí? eso puede el, el, el no el, eh, la puntualidad es algo que, que, que si no la tienes te puede costar el, el trabajo, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí, esa fue una de las primeras cosas que aprendí eh, Ver, ver además cómo trabajaba el, el, el maestro Dudamel, cada detallito, y él allí estaba empezando en ópera, o sea, era una de, de, de sus primeras cosas, que, y él, y él, el, de, el nivel de detalle, y además que siempre estaba asesorado, no siempre estaba, tenía un montón de asesores que le, que, que, que le decían acá, ah, se te esto, y, y, y era increíble, de verdad que... que y bueno, después tuve la suerte de poder cantar con el maestro Udamel en dos producciones más. Yo hice una bohem ahí sí fue por audición, pero también él, él, él, él me, me, me eligió, eh, en el Teresa Carreño. Y después otra bohem que se hizo en 2014 eh, con el sistema de orquesta, que fue una, una, una superproducción. Y, y, y bueno, esa fue la última vez que canté. Después ya el maestro, un poco después de eso, él ya no, no, no ha vuelto al, al país. Ni yo he tenido la suerte de... de, de de, que me, digamos, de, que de coincidir con él profesionalmente fuera de, de Venezuela. Bueno, todavía no sabes, todavía estás a tiempo. Ah. A ver si te consigues con él en Los Ángeles o en otra parte. Otra cosa claro. Álvaro, cantaste en Colombia en una superproducción de Otelo de Verdi y en el 2018 debutaste en el Teatro Municipal de Santiago de Chile con el Barbero de Sevilla de Rossini. ¿qué es lo más importante para ti cuando estás delante de un público? Lo más importante es el respeto que yo tenga por ese público. Que, ¿sabes? A, a veces, y yo, yo no, no, no estoy queriendo decir esto por hablar mal de, de nadie, porque además no, no, no estoy diciendo nombres, es una situación que se presenta generalizada en cualquier país, no es, no es en Venezuela, es en cualquier parte, lo he visto en muchos lados, que alguien se para a, a cantar, se para a un escenario que para mí es sagrado, y entonces se paran y de repente no se saben, por ejemplo, la ópera. No se la saben. Ver a un cantante en una función, no es un ensayo, en una función, y no se sabe partes de la ópera, no se la saben. O sea, no es que se le olvidó, no, es que no se la estudiaron, por ejemplo. ¿Sabe? Y, y es así como que, bueno, nadie se va a dar cuenta. Mentira, tú resulta, seguramente en el público, yo por ejemplo, yo estaba haciendo el rol de Don Basilio, y yo estoy seguro que en el público había alguien, que se estaba estudiando el rol y se lo sabía igual, o mejor que yo. Y, me y, y cuando yo me empiece a equivocar, se va a dar cuenta. Mira, este, este no se sabía la cosa. Tal. Y eso es terrible, ¿saben? Entonces, yo para mí, lo más importante es el respeto por el público. Igual, cuando estás cantando en un idioma que no es el tuyo, eh, no, no, uno no puede pararse a cantar en ruso eh, asumiendo que no hay nadie en el, en el público que sepa ruso. Porque resulta que sí va a pasar. ¿va? Te vas a conseguir por lo menos una persona que habla ruso o que es ruso y que si lo hiciste mal, eso se va a saber. Entonces, ¿sabes? Creo que hay que serle fiel al público, que además es el que nos da de, de comer, el que paga las entradas, el, es la, la razón de ser de, de, de la ópera o de, de, de cualquier espectáculo artístico, y, y darle siempre al público lo mejor que tú puedas. O sea, si, siempre, si tú puedes estar en la río Reina de Teresa Carreño o en una pequeñita sala... Eh, no sé, en un hospital, cantándole en un ancianato, o en el Metropolitan. Tú tienes que cantar siempre como si estuvieses en el Metropolitan de Nueva York, porque, porque cual, todo público se merece el máximo nivel que tú puedas dar. Claro. Eso se llama respeto y ética. Álvaro, eh, fuiste seleccionado en el año 2017 para las clases magistrales del Royal Opera House. ¿Me puedes contar un poquito cómo te fue allí y qué hiciste? Sí, bueno, eso fue una experiencia también de estas un poquito, un poquito fortuitas. La, la gente que, los, los conocedores de, de, la, de los Simpsons sabrán de qué estoy hablando, pero yo a veces me siento un poquito como Homero Simpson, ¿sabes? Que él, él ha sido astronauta y él, ha tenido todos los trabajos que se ocurre y siempre tiene la suerte de terminar donde... Yo, eh, en esas, esas clases, había un límite de edad, o sea, había, no había un límite de edad exacto establecido, pero estaba muy claro que era para cantantes en sus... Eh, ¿Sabe? De, de máximo, un máximo como de 30 años. ¿sabe? Y yo, por supuesto, ya pasaba por unos cuantos años ese límite. Y yo, bueno, mandé mi aplicación porque ellos decían, tienes que tener un talento excepcional si tienes ya más de esa edad. Y afortunadamente, pues a ellos les pareció y, y, me, y, y me seleccionaron. Entonces estaba el maestro David Gowland, eh, que, fue, que fue con quien más tuve la oportunidad de trabajar. Y fue un, un feedback tremendo porque, porque bueno, eso, ha ido de das cuenta, una persona, él es el encargado de todo el programa de, de, de jóvenes artistas del Royal Opera House. Entonces, claro, está acostumbrado, es un magnífico pianista y sabe mucho de voces. Y, y bueno, lo más importante aquí fue, primero, que me, que me, que me, que me corrigiera ciertas cositas en mi sonido porque aunque él no es profesor de canto propiamente, sí tiene el oído para decir, entonces se dio cuenta que estaba cantando un poquito oscurecido, ¿sabes? con el sonido un poco sin, sin, sin tanto armónico alto que, que es tan importante en, en una sala de ópera, y entonces me dio algunos tips para corregir eso, y, y además me afianzó en lo que es el repertorio de bajo, porque, ¿sabes? En, en el problema con, con el tipo de voces como la mía es que Depende del contexto, puede ser entendida de una u otra forma. A mí, fuera de Venezuela, a mí siempre se me ha buscado, las veces que canto como bajo, o bajo barítono, ¿sí? Pero en Venezuela mucha gente opina que yo soy un barítono y, y casi tenor, un barítono agudo, eh, con lo cual yo no me siento como, no me siento claro. cómodo. Es verdad que tengo las notas, yo, yo puedo cantar un la, pero eso no quiere decir que yo sea un barítono puro. Entonces, claro... Es, eso a mí me, me ha hecho perder muchísimo tiempo porque aquí en Venezuela estaban divididos, demasiado divididos. Uh -huh. o sea, hay gente que decía que yo era un tenor dramático, hay gente que decía que yo era un barítono lírico, otro que decía que era un barítono grave, otro que era un bajo, y yo no sabía por dónde agarrar. Porque entonces, claro, me, me ha pasado en, en mi carrera venezolana que me ofrecen roles de todas las cuerdas, y he cantado roles de todas las cuerdas. Entonces, eh, eh, eso no necesariamente sea la mejor vía para uno desarrollarse, para uno desarrollar una personalidad artística. ¿eh? Claro. Entonces, bueno, este profesor, David Giauland, eh, en, en las masterclass de Royal Opera House, eh, me ayudó con eso, me dio un feedback muy importante que me ayudó a, a digamos, a dar un salto, un salto importante en lo que venía haciendo. Eh, que no iba mal, pero que si no corregía esas cositas que me estaba diciendo, no iba a pasar más nada. Y fíjate que después de eso fue pues que empezaron a pasar cosas importantes, porque, porque corregí ese asuntito del, del, de la voz velada. Claro, claro, wow. Mira, sabes que eh, algunas personas me han contado que el maestro Pavarotti era un excelente cantante, pero era un malísimo actor. Entonces, yo te voy a llevar a esta reflexión para que tú me digas qué piensas. Cuando estás muy concentrado e interpretando la música, la sensación es de que estás conectado con algo. Parece que tu ser subiera hacia arriba y levitara. Obviamente eso pasa cuando eres un cantante profesional y dominas el instrumento. En el caso tuyo, ¿transformas tu alma para convertirte sinceramente en el personaje o utilizas recursos ficticios para crear una ilusión? Yo, yo en general, puedo eh, decir, desde hace unos tres años para acá, que es cuando he tenido la... la, la... La oportunidad de trabajar esa parte actoral, que, que como tú bien sabes, acá en Venezuela, para el cantante no se desarrolla. Aquí hay magníficos actores, pero actores de teatro, no cantantes de actores. Ha habido algunas excepciones, sí, de, de, de, de cantantes que son también actores al mismo tiempo sí. y son extraordinarios. Eh, pero eh, no es algo que se toma en la formación del cantante de ópera. Entonces, y es demasiado importante. Realmente. Claro. Entonces, eh, yo... Lo, lo que he aprendido en este, en este tiempo, en estos últimos tres cuatro años, que es cuando yo creo que realmente he podido despegar y aprender la mayoría de las cosas que sé, ¿Ah? eh, es, yo, yo llegué a la conclusión de que es preferible siempre ir un poquito más con, con la cabeza. Es decir, utilizar recursos ficticios para crear una, una ilusión. Porque el problema, fíjate, a mí me pasaba antes, por ejemplo, yo me metía mucho, y yo me creía la, la historia y yo me creía el personaje, pero realmente mi cuerpo no estaba transmitiendo eso. Entonces, yo por dentro estaba, me sabía todo y me sentía, pero no, no, el público no se daba cuenta. Y entonces siempre el feedback era, Álvaro es muy tieso, Álvaro no sabe actuar. ¿no? Entonces, después, cuando empecé a hacer el, el proceso inverso, que es más bien utilizar recursos, saber cómo utilizar una mano aquí, una mirada allá, eh, para generar una sensación, entonces me ha ido mejor y, y, y me he conseguido. Yo siempre estoy, yo soy abogado de que uno utilice los recursos que están a la mano y uno de los recursos más importantes que existe es YouTube. Y ahí uno puede ver infinidad de, de clases magistrales. Bueno, Unas una clases que yo no me pierdo cada vez que, me he visto todas las que están de él, es del maestro Thomas Hampson. Y, y él siempre habla de que, de, de que es importante en el proceso meterse un poco en el en, en, en, en el personaje, eh, pero cuando ya tú estás parado en el escenario, es todo cerebral. Y ya, ok, con, con la técnica actoral, uno lograr transmitir. Claro. Claro, porque si no, a mí me pasó, por ejemplo, trabajar lo, los Kinder Totten Leader de, de, de Gustav Mahler. La primera vez que traté de hacerlo, cada vez que yo iba a cantar, el tema es muy fuerte. Habla de, de, de un padre que ha perdido sus hijos, que se han muerto todos y... y y, y el dolor de ese padre, la música es la cosa más aterradora eh, desde el punto de vista emocional que, que puede haber. Creo que una de las experiencias más fuertes por las que puede pasar un ser humano, perder, perder un hijo. Y, y cuando yo trataba de cantar, muchas veces la melodía hacía que yo, que se me salieran las lágrimas. Que, que, y entonces, claro, se te salen las lágrimas, se te va la voz, se te va, y, y eso no necesariamente es bueno. Es decir, habrá quien le, le parezca, ah, qué bueno, mira cómo se, cómo se, se quebró, tal, pero no, la, eh, eh, hay unas notas escritas, hay unas, una, una, unos matices escritos, una cosa y hay que hacerlos. Entonces, eh, como te digo, me funcionó, igual para cantar ese ciclo, que por fin el año pasado lo pude hacer con, con el maestro Urbaneja, eh, me funcionó fue de esa manera, haciéndolo de manera totalmente cerebral, habiendo ya estudiado todo lo demás. Y el resultado fue de, de mucha gente en el público llorando, escuchando el ciclo. Pero yo estaba entero. Ojo, no puedo decir que no sentí cosas. Yo en ese recital sentía que algo que me pasaba por el cuerpo. Y no, yo, yo, yo, yo decía, no sé, es como si hubiese alguna presencia aquí, como si hubiese algo. Pero, pero no me sacó de control porque, porque ¿sabes? Yo, yo estaba tratando de estar totalmente cerebral. Y creo que es, por lo menos a mí me funciona así. Yo, yo estoy seguro que hay gente que le funciona la vía opuesta y que son muy buenos, que tienen un resultado extraordinario así. Pero a mí me funciona de esa manera, utilizando recursos ficticios para generar un, una, una sensación. ¡Oh, qué bien! Bueno, eso, eso es válido. Cada quien utiliza lo que puede para expresarse, ¿no? Y me parece totalmente viable. A ver, eh, Álvaro, yo siempre he pensado que el compositor, su música es él. El intérprete, cuando interpreta, sale de su alma. La esencia de la persona, aunque digan esto, que esto es técnica, no lo es. Pienso que como uno interpreta o como uno compone, es la persona. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que la búsqueda principal, cuando, cuando uno cuando, por eso uno es un intérprete, uno no es el compositor, uno no, uno no es el arreglista, uno, no, o sea, uno tiene que tratar, digamos, de ir primero a esa fuente. Y siempre es importante saber un poquito el contexto histórico, qué, qué estaba viviendo el compositor en el momento que compuso lo que compuso, porque las óperas de Mozart, por ejemplo, dentro de un área con un texto gracioso, detrás hay toda una crítica social, y entonces, si uno no sabe esa crítica social, si uno no sabe el contexto, por qué esto se escribió así, por qué se utilizó esta melodía militar en el non andrade y qué sé yo. De, eh, eh, entonces, digamos, siempre es, es válido que uno diga lo que, lo que uno quiere expresar con algo, pero la, esa música fue escrita en un contexto. En, en algún momento eso fue música contemporánea, ¿no? O sea, cuando fue, cuando fue compuesta era la música de ese momento. Y yo creo que lo primero que hay que ir es a esa fuente y tratar de ser lo más fiel a lo que el compositor quiso decir. Obviamente basado en bibliografía, en las referencias que se tienen. Uno no, claro. Lamentablemente no tenemos cómo entrevistar a Mozart o claro. a Puccini o a Verdi, pero sí hay muchos datos, cartas, cosas que, que, que, que dan referencia de qué fue lo que quiso decir un compositor con algo, eh, recursos que utiliza algún compositor de manera repetida y que significan algo, y que es importante saberlo porque eh, así uno se mantiene fiel a, a ese espíritu de, de lo que el compositor que ya luego está la manera de con, con muchas sutilezas, porque claro, el, el, a diferencia de la música popular, donde yo puedo incluso cambiar la melodía en algún momento, hacer una variación de manera tranquila y no pasa nada en, la, en, el, en el canto lírico, están unas notas escritas y salvo que sea barroco, que en los da capos uno puede ornamentar y, y de todas maneras es siguiendo ciertas reglas, porque no es así como, digamos, a lo loco, sino ciertas, ciertas reglas, del resto de compositores, desde el clasicismo hacia acá eh, pues se tiene que cantar lo que está escrito. Entonces, eh, ya, ya es mucho más difícil mostrar el punto de vista personal. ¿sí? Entonces, eh, si, uno, si uno trata de enfocarse en lo que es la visión personal que uno tiene de algo, tal vez se quede a mitad de camino. Entonces, creo que es mucho más efectivo tratar de acercarse a todo con, con esos recursos que hay bibliográficos, de saber. ¿Qué era lo más cercano a lo que el compositor quería expresar? Yo creo que, que, que es la, la manera en que, en que uno debe tratar de, de, de acercarse hasta en la, en la música, el canto lírico en general. Muchas gracias. Continúo con las preguntas. Hay muchos cantantes y muchos músicos de alto nivel. La pregunta es, ¿por qué crees tú que algunos llegan al éxito y otros no? ¿De qué depende eso según tú? Hay muchos factores. Hasta hace poco, relativamente poco, yo pensaba que nada más se trataba de, de uno mismo, de, de, de cuánto dedicaras, de cuán, cuál nivel alcanzaras. Pero luego, cuando, cuando empiezas a trabajar fuera de tu, en, en mi caso, fuera de Venezuela, y empiezas a darte cuenta que eso no es tan así, porque hay muchos factores que influyen, por ejemplo, la personalidad, ¿sí? Eh, creo que una cosa importante que le tienen, y, y yo no soy el mejor ejemplo de eso, yo lo estoy diciendo para si hay algún cantante joven escuchando por allí claro. eh, que una de las cosas más importantes que deberían enseñarle a un cantante de ópera es a construir redes sociales Esas son las relaciones personales porque es mucho más probable que la amistad, la buena relación que tú tengas con un cierto director de escena o de orquesta te lleve a estar en una producción importante que el hecho de tener el nivel. No estoy queriendo decir que la gente que canta en esta producción no tiene el nivel. Lo que estoy queriendo decir es que si no tienes una red importante de contactos, tú puedes ser el mejor cantante del mundo y el, y el mundo no lo va a saber. Porque eh, nadie va a ir tocando de puerta en puerta eh, a ver si te consigue. A ver, aquí existe alguien que se llame fulanito de Tal y que cante muy bien. no. Eres tú el que te tienes que mostrar al mundo. Y, y la, en este momento de la, de la pandemia se han generado algunas oportunidades interesantes que permiten a, a personas que estamos en países como Venezuela, que, que estamos un poquito aislados, mostrar el trabajo de manera virtual. Pero esa no es el, el, el, la, la manera normal, ¿no? Normalmente cuando no hay pandemia, cuando no hay nada de esto, uno tiene que, tienen que escuchar en una audición, en un teatro, en vivo, y si... Y, no es tan fácil. La gente piensa muchas veces, el cantante joven, ingenuo, piensa que yo me acerco al Metropolitan Opera y toco la puerta y digo que yo soy cantante venezolano y que quiero que me escuchen. No, no, no es que ni siquiera van a abrir la puerta. Si no sí. tienes un agente, si no tienes un agente importante, además, <coughs> no, te, no, no vas a lograr una audición. Entonces, el, el factor del éxito es una combinación de cosas. La más importante es la preparación. Claro. La más importante. ¿sí? La ética de trabajo que tengas no prepararse solamente cuando te viene la audición. Si, si, si tú tienes un concurso de canto dentro de un mes y te empiezas a preparar ahorita, va a ser muy pobre la participación que va a tener. Hay que estar siempre jugando, sí, varias jugadas por delante. Pero el factor suerte existe y es muy, muy, muy importante en esa ecuación. Entonces, también lo digo también porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y con algunos colegas de pensar que si una persona no cantó fuera de Venezuela, por ejemplo, en el caso que, que me atañe, eh, quiere decir que esa persona no tenía suficiente nivel. Y no, no, no es así. Porque además hay, hay muchos factores por los que una persona no, no pueda viajar. Eh, no sé, eh, te salió una oportunidad y no tenías el pasaporte, por ejemplo. No no, no podías. Entonces, ajá, perdiste la oportunidad. No es porque no tenías el nivel. Había una circunstancia que no te lo permitía. Igual hay gente que de repente va a parar en sitios muy importantes porque, bueno, tenía la red de contacto, la red de apoyo, que, te, que le permitió que lo escuchara a alguien. Yo, yo siempre recomiendo, de verdad, yo creo que una vez que un cantante empieza a ser un cantante serio, de verdad, lírico de ópera, no debe cantar en coros. Una vez que ya está, pero antes de, cuando está comenzando, es muy importante. Por dos cosas. Uno, porque te ayuda a la disciplina que digamos que es cuasi orquestal, esa disciplina de seguir la mano de un director. Sí, eso es importantísimo, importantísimo. Aprender a entender un director. Y eso lo aprendes en un coro, que no estás dispuesto. ¿sí? Un coro sinfónico, un coro de ópera. Eh, y luego, aparte de, de esa disciplina, está el asunto de tener la red de contactos. ¿sí? Aquí en Venezuela va a ser mucho más fácil para un cantante que, que forme parte del sistema nacional de, de, de coro y, y orquestas eh, poder hacer, hacerse escuchar por alguien de, de la Escala de la Academia de la Escala de Milán o de algún sitio importante, que un cantante freelance que está por su cuenta, porque resulta que esa institución, en este caso el sistema de orquesta, eh, procura para sus integrantes ciertas audiciones, ciertos, ciertas masterclass, y nomás, que, que van, a, van a disfrutar los que sean parte de esa institución. ¿eh? Entonces, claro, si estás por fuera de eso, no lo, no, no lo vas a lograr, no, no, o, o no va a ser tan fácil. Para mí, por ejemplo, ha sido muy, muy difícil, porque yo siempre he estado del otro lado de la acera, yo siempre he estado... Salvo cuando estuve en la Camerata de Caracas, pero del resto siempre he estado por mi cuenta y me ha costado el doble de lo que le costaría a cualquier persona. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que, que parte de esa, de esa ecuación del éxito es lo de las redes, lo de las, lo de las redes de, de apoyo, la red de contacto. Entonces, es importante formársela. Eh, hay que pensar de manera estratégica, siempre hay que pensar de manera estratégica. Sí. Es cierto. Vamos a hablar ahora de algo que tiene que ver con los teatros. En estos días me llegó un video que se ha hecho viral de los actores, músicos, cantantes, solicitando al gobierno de Venezuela que abran, reabran los teatros. Entonces yo digo, si no hay cultura, se pierden los valores de la sociedad. Si no hay teatros y si no hay cultura, ¿qué hay? ¿Qué tiene un país...? Eso es preocupante. ¿Qué piensas tú sobre este video que está viralizado por allí y sobre nuestros compañeros, músicos y, y actores que no tienen trabajo porque los teatros están cerrados? Sí, no he tenido la suerte de, de, de ver este video, pero eh, estoy totalmente conectado con la, con la idea, ¿no? porque yo soy parte de esto. Eh, nosotros somos, creo que, hay, hay una parte de maduración cultural que todavía no hemos logrado como país. Y, y, y yo creo que no, ni siquiera estoy voy a hablar de Venezuela sola, porque es que está pasando, se, se, ha, se ha demostrado ahorita que está pasando en todo el mundo, que es que no se toma la, en cuenta la importancia que tenemos como artistas, ¿sí? la importancia social del artista. Claro. Entonces... Es increíble porque, fíjate lo que, lo que sucedió cuando, cuando, sobre todo los primeros seis meses de esta pandemia, en qué, qué, ¿qué fue lo que hizo que la gente mantuviera la cordura? Que todos nosotros estábamos todos los días regalando nuestro trabajo, mostrando y montabas un área de ópera y hacías una pequeña producción y la subías gratuito, eh, los teatros transmitieron de manera gratuita sus producciones con, con grandes artistas. Sí. Y eso fue lo que mantuvo la, la, la, un poco la cordura del... De, de, del ser humano durante este proceso tan fuerte. ¿sí? Sí. Porque para, la, para nosotros esto es el equivalente para generaciones anteriores de una guerra mundial. ¿sabes? Es, una, sí. es un evento traumático muy, muy fuerte. Claro. Entonces, es increíble que teniendo esa evidencia tan grande de la importancia social del, del artista, sea el sector que justamente todos los gobiernos del mundo han dejado de último en, el, en, el, en, en todo este proceso de recuperación. Aquí en Venezuela... Eh, ahorita está funcionando ya casi todo a mí anoche me sorprendió, yo salí con mi esposa a una, una caminata y esto es semana acá, esta semana es de restricción se supone que todo debería estar cerrado todo estaba abierto los cafés llenos de gente, gente sin la mascarilla, hablando tomando café allí entonces yo veo como todo el mundo sigue, como ya se reactiva toda la economía y yo no tengo trabajo ¿sabes? Sí. Entonces, es, es, y cuando digo yo, estoy hablando de todos mis colegas, de todos, o sea, que, que no, eh, tenemos casi un año completo sin poder generar ingresos haciendo lo que, lo que para lo que nos hemos preparado. Porque yo, yo, yo, no, yo no me detengo, yo tengo una, una, una pequeña empresa de, de, de, de, donde hago eh, postres, panetones, y, y bueno, yo, eso me encanta también cocinar, esa es mi, mi, mi otra pasión y, y lo hago con gusto. Pero nada, o sea, para mí nada como está montado en un escenario cantando. Entonces es muy triste que yo venga tantos años, más de 10 años preparándome sin descanso para algo y de repente, la, la, por, una, por, por, por una negligencia estatal, y como digo, no es nada más Venezuela, es, es casi todo el mundo, eh, nosotros como artistas no podamos, al igual que está haciendo todo el resto de la gente, decir, bueno, nosotros también vamos a empezar a trabajar de a poquito. Si, si usted puede abrir un café y que haya 40 personas allí adentro tomando café y hablando, ¿por qué no puedo tener esas 40 personas con una distancia prudente en una pequeña sala y, y hacer un recital y cobrar por eso? Y, y, y ¿sabes? No, no, no entiendo por, por qué, pero, pero lo cierto y lo curioso es que no es solamente una cosa de Venezuela. es Casi, casi el 100% del mundo se está quejando, el, el, el artista de... Es muy pequeña la élite la de artistas que en este momento han tenido la, la, la suerte de trabajar durante esta pandemia. O sea, no sé, tú ves a alguien como, como Jonas Kaufman, que es el tenor más grande que hay en este momento en el mundo, el más importante, y, o, y no ha parado. No, no. Pero, bueno, ese es el tenor más reconocido del mundo. Porque el, el, el tenor, que no tiene esa red tan importante de apoyo que a la que me refería, eh, tiene ocho o nueve meses sin trabajar sin cantar, y que uno no sabe luego además, porque esto, esto es una cosa como un deporte, requiere mucho training, y parte del training y parte muy importante además es el, la, la relación con el público directa, tú puedes cantar muy bien pero luego esa relación con el público el, el, el, el, el cómo procesas tú la manera en que te están mirando si claro. la gente aplaude, si no aplaude eso, eso es una, un, un training mental que hace falta ¿sabes? y si sigue si, pasando el tiempo, es posible que, que que muchos artistas se vean afectados en ese sentido, y no solo el económico. Sí. Bueno, aquí en Miami, en el, en el para, para decírtelo en, en venezolano, en el municipio donde yo vivo, que aquí se le dice county, este, yo vivo en Miami-Dade, aquí hubo una, este, una ayuda. De, de condado para los artistas, o sea, se hizo un, una pequeña ayuda porque, pues, este, digamos, se valora el trabajo que hacen los músicos y somos unos de los más afectados, junto con los deportistas, otros más, pero somos uno de los más afectados a nivel económico por, este, por esta pandemia. Y hablando de la pandemia, ¿cómo manejaste tu tiempo en esa pausa que no esperábamos y que además fue forzada con la aparición del COVID? Eh, para tu beneficio personal y artístico. ¿Qué hiciste en esa época? Bueno, yo sé que todavía en Venezuela está medio parado, ¿no? Sí, sobre todo el sector cultural. O sea, ya, ya se reactivó casi todo lo demás, pero, pero el sector cultural está totalmente detenido. Eh, pero fíjate, yo a, a mí esto coincidió con que justamente unos días antes de que declararan la pandemia, yo estaba preparándome junto con mi esposa porque íbamos a un concurso en Brasil. Wow. Y entonces... Eh, íbamos a hacer un recital para recaudar fondos y el día antes declaran la, la, la, todo esto que la, la cuarentena, entonces no podíamos hacerlo porque podíamos meternos en problemas incluso ah. legales si hacíamos el, el recital y eso implicó decir bueno entonces no podemos ir no podemos viajar no teníamos como pagar un pasaje. Claro. Aparte de eso al día siguiente o a los dos días dicen también cerradas la frontera no hay vuelos bueno nada. A, a, digamos a matar el guayabo porque porque no no ya no había forma no había forma ni, ni teniendo el dinero íbamos vamos a poder viajar claro entonces yo le la, la, lo que le propuse a, a mi esposa Anelia fue vamos a, a cuando esto termine vamos a, a proponernos ser mejores cantantes de lo que somos en este momento y entonces nos pusimos a estudiar muchísimo yo soy su profesor desde hace desde hace un poquito más de dos años porque, bueno, no, no, no, no, porque yo, yo, yo, yo preferiría que ella tuviese otro profesor, pero su profesora, que era Francis Leo, dejó de dar clases hace, hace ya okay, tiempo. Okay. Y, y bueno, no tenemos cómo, cómo pagar clases fuera de Venezuela, no tenemos, así que lo estoy haciendo yo. Y, y bueno, ha tenido muy buenos resultados. Y, eh, pero eh, en ese mismo proceso, eh, yo tuve la suerte de que un profesor, un, un cantante venezolano, un tenor que está en Italia, que se llama Miguel Sánchez Moreno, que Venezuela lo conocen como Tinaquillo, que eh, es una voz dramática de estas, así de la vieja escuela, extraordinaria voz. Entonces él, contacté con él y él empezó a enseñarme cosas sin cobrarme nada, ¿verdad? y me daba clase casi que todos los días, o sea, de una manera increíble. Él, él, me, él me buscaba a mí para darme las clases, imagínate, o sea, una persona con un corazón de este tamaño eh, y con muchos conocimientos además. Y entonces... Bueno, me metió en un repertorio que yo no había soñado jamás. Me metió con el Yago del Otelo, con el Yago. O, o sea, estamos hablando de uno de los roles más grandes que hay. Y pues resulta que eso gustó muchísimo. Estuve en unas masterclasses de, de, desde Londres, vía virtual, obviamente. ¿tá? Y luego, con, con esta preparación que tuve, yo eh, resulta que la gente del concurso de Brasil escribió y dijeron: Mira, lo vamos a hacer de manera virtual el concurso. Claro. Entonces, grabamos material, no teníamos recursos como tal, grabamos sin ensayo y con, con el celular. Recuerdo el, que el video, el video, el concurso, ¿sabes? De movía así, porque no teníamos ni un trípode donde poner el, el teléfono. claro Pero resulta que, que, bueno, los dos llegamos a la final del concurso y en mi caso yo gané el premio del, de mejor bajo barítono del, del concurso. Entonces, para mí ha sido un, un, un crecimiento así gigantesco este tiempo, porque me lo tomé... Sí. Logré, a pesar de los altibajos, porque esto, esto deprime a cualquiera y no, y no, y no voy a negar que yo, que yo también me haya sentido muy deprimido en algunos momentos, pero en general durante la pandemia, yo tomé la decisión de que iba a mejorar todo lo que pudiera mejorar en este tiempo. Entonces, ha sido de mucho crecimiento y, y la verdad es que creo, eh, salvo por el aspecto económico, que sí ha sido muy duro, eh, siento que me siento agradecido de que esto... En, en este aspecto, nada más, por favor, no quiero ser malinterpretado. Mi respeto a todas esas familias que han perdido personas, familias en, en esto por, por, la, por el COVID-19. No estoy queriendo decir que sea algo bueno, pero en el aspecto del crecimiento mío artístico ha sido algo positivo esta pausa. Es como que alguien tomó un control, un control remoto gigantesco y le puso pausa al planeta y me dieron chance de nivelarme. Ojalá alguien le vuelva a dar play a, a ese control y que esa nivelación que yo hice, ese, ese subir de nivel, me sirva ahora para conseguir mejores oportunidades laborales. Claro, claro. Álvaro, ¿cuáles son tus futuros, eh, tus sueños a futuro, tus planes a futuros? ¿Cuáles son tu, tus planes en la carrera musical? Fíjate, yo... Hay dos cosas que yo, que yo, que yo quiero hacer. Una es ayudar a, a, a gente... La, la gente joven que está, las generaciones nuevas que vienen. Eh, bueno, es cosa que yo hago, de hecho, eh, eh, es cosa que, que no sé si, si se ve mal que lo diga, pero bueno, eh, a mí se me ha acercado unos cuantos cantantes a quienes yo le he dado, no solo de Venezuela, a quienes yo les he dado clases de manera totalmente gratuita porque yo, yo pienso que tengo que retribuir eso que yo he recibido también. Entonces hay gente que está en la posición que yo estaba antes, que no pueden pagar una clase y tienen un talento tremendo y me han buscado y yo con todo el amor del mundo y con todo el gusto los he ayudado sin, sin, sin cobrar un centavo, porque bueno, eh, eh, espero que en algún momento yo pueda tener otros alumnos que, que me puedan pagar, y todo pero, pero en este momento me importa más eso, me importa más dejar algo, dejar algo, bueno, que esa gente después cuando esté haciendo una carrera se puedan acordar, oye mira Álvaro, me acuerdo cuando me ayudó, cuando me enseñó esto, cuando me... Eh, eso es una de las cosas importantes que, que, que quiero hacer. Y luego, eh, bueno, yo, yo, de verdad que mi sueño, mira, yo, yo, por mi personalidad, lo que te decía al principio de, de la conversación, que, que fue lo que me alejó un poquito de la música popular, yo no, yo no sirvo para ser, el, para ser estrella, ¿no? Para ser esa persona farandulera que anda por la calle y todo el mundo lo reconozca, no, no sirvo para eso. De hecho, yo en las redes sociales, tengo, tengo, no, no, creo que no paso de 300 amigos en... en Facebook y en Instagram, ah, eh, lo mantengo como una cosa familiar casi, eh, pero lo que yo sí quiero es poder vivir de lo, de lo que hago, o sea, a mí eh, eh, mi, mi, mi meta, no me importa si canto en el teatro que más quiero cantar en la vida que es el Metropolitan Opera, no me importa si algún día lo logro o no, o sea, yo quisiera, pero bueno, no sabemos si se va a poder o no, pero a mí lo que me importa es que donde sea que yo esté cantando yo pueda recibir un pago justo por el esfuerzo que yo estoy haciendo para, para, para, para ofrecer un espectáculo de calidad cada vez que yo me pare a cantar. Entonces, yo lo que quiero es poder vivir de eso tranquilo y poder decir, oye, trabajar en lo que me gusta, que eh, eh, sabes o, lo, lo sabroso, tú lo has experimentado, de poder pararse todos los días a trabajar con la mayor alegría del mundo porque estás haciendo lo que, lo que quieres, ¿sabes? y no lo que, no lo que la vida te está obligando por una circunstancia X. ¿sabes? Entonces, a mí... Para mí, planes, ese. Yo, yo, yo, yo, yo, yo quiero estar cantando y quiero estar haciendo mi, mis panes y mis postres, que también me encanta eh, hacerlo. Y bueno, mientras yo tenga eso y salud, soy feliz. Mira, en nombre de todos aquellos que le diste clases gratuitamente, yo te doy las gracias, porque eso habla del de gran ser humano que eres. Eh, ya llegamos al final de esta entrevista pero quiero agradecerte enormemente tu tiempo, tu entrega en este momento para compartir tu historia, tus anécdotas, tus conocimientos. Gracias, Álvaro, porque realmente fueron unos minutos increíbles compartir contigo. Que Dios te bendiga y te deseo mucha prosperidad a partir de hoy en lo que estás haciendo. ¿Nos puedes... Muchísimas gracias, Lilian. Bien. Zona de redes sociales. Generalmente en este momento yo le pido a mi invitado que me dé las redes sociales, pero como me dijiste que no, que no, que no tú... Bueno, igual, igual, igual, de todas maneras, por lo general se acerca gente buena y, y uh, el, <risa> en, en Instagram, que, que es la red que uso normalmente, eh, eh, arroba a R. Carrillo R. Ese ar Arcarrillor, o sea, a R. Carrillo R. Arroba a Carrillo -R. Okay perfecto ya lo vamos a tener puesto de ese lado abajo vamos a, a poner sí, Porque mira que siempre me confunden hay, hay, hay un montón de álvaro carrillo y en la música sí. y entonces sí de hecho una vez me pasó rapidito hace hace dos años fui a cantar en un mesías de hendel y, y, y me, me había escrito que porque por no había mandado firmado el contrato se lo habían mandado a otro álvaro carrillo o sea, o sea, mi contrato se lo mandaron a otro álvaro carrillo entonces, bueno, me ha pasado cosas como eso. Ay, por favor. Mira, Álvaro, todo lo mejor del mundo, aquí estamos. Esto es una ventana para que quieras traer todos tus proyectos, tus eventos, tus conciertos. Aquí estamos para mostrarlos. Y a todos ustedes, si te gustó este programa, no olvides suscribirte, que para nosotros es muy importante. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Álvaro. Gracias a ti.